Hola a todos, tras la celebración de los campeonatos de Colombia, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la actual de Véchez y el Saudi Tour, os traigo este vídeo con la previa del recorrido y participantes de todas las competiciones de nivel World Tour, punto Pro y punto uno, que quedan en febrero, como el UA Tour, la On Loop o Gran Camino o la Vuelta al Algarve. Los dos próximos vídeos los dedicaré a los cuatro equipos que han ascendido este año a la segunda división del ciclismo, y en la pestaña de comunidad os dejaré una encuesta para que decidáis los dos de los que hablaré primero. El Q36.5 de Nibali Rider y el Bolton Equities, o el Tudor de Cancelara y el Corratec. No nos demoremos más y vamos con las carreras de febrero. Disclaimer: en el comentario fijado iré actualizando regularmente las alineaciones escogidas por los equipos para las carreras más importantes como el UAE Tour, la Own Loop o la Ruta del Sol. Pero antes de ir con las previas, tenemos tres carreras que estaban previstas para estos próximos días y han sido canceladas. La primera es una que se canceló hace tan solo dos días, el Tour de Antalya, una vuelta por etapas de nivel 2.1 que estaba prevista del 9 al 12. En este caso, su cancelación es evidente, pues Turquía quiere disponer de todos los recursos necesarios para solventar la terrible crisis provocada por los devastadores terremotos que ocurrieron hace unos días en el sureste del país y Siria. La lista de participantes iba a estar encabezada por de Mar junto a Lenny Martínez y Pacher en la FDG, la Tour de Sony de la parte por Total Energies o Maretsko del Alpecín. La segunda carrera cancelada, hace ya meses, es el Tour de Colombia, que no se celebrará por tercer año consecutivo, pues la federación se ha visto incapaz de cubrir el presupuesto y los recursos necesarios para su celebración. Así que otoño más, que perdemos la oportunidad de ver a los equipos locales contra los mejores colombianos y otras estrellas del World Tour. Y la tercera es el Tour de la Provenza, que ya ha tenido sus etapas definidas, pero no ha recibido la aprobación del Consejo Federal de Apelación de la Federación Francesa de Ciclismo. La razón? que las condiciones comunicadas a los organizadores para la supervivencia de la prueba solo se los hayan cumplido parcialmente. Un organizador, Pierre-Maurice Coutard, que ha recibido críticas por las desavenencias económicas con varios proveedores de servicio de la prueba e incluso la antigua subdirectora de la misma, Marion Rousse. Empezamos ahora sí nuestro repaso con el inicio del calendario belga, el fin de semana de apertura compuesto por la On Love Head New Westblad y la Courne Bruselas Curne. La primera se celebrará el sábado 25 de febrero en un recorrido de 207 kilómetros con 12 zonas de empedrado y otras cotas asfaltadas. Además de tramos como el strat y muritos como Wolvenberg, Molenberg o Berendries, lo que más destaca es el encadenado Mur, -Mur Bosberg en los últimos 20 kilómetros, que rompe por completo una carrera que suele llegar ya seleccionada a ese punto. En los últimos años casi siempre vemos llegar al triunfador en solitario o a un grupo muy reducido. Por lo que los favoritos podrían ser Dylan Van Barle o Tils junto a Jan Trachnik, La Wolfpack con Lampard, Asgrenich y Chenechal, Pitcock y Sheffield por el Ineos, o Jasper Steuben. Otros buenos nombres son el trío de la Doquín de la G2R junto a Cosnefroy, que se estrena en el Pavés Flamenco, Sorenkra Andersen por el Alpecín o Fred Wright en el Bahrein. Mateo Jorgensen, Matisse Louvel, Snedek Stiva por el J. Colula, Kevin Genietz, Nils Pollitt, Tim Vellens. Y entre los pro-teams, Dries Van Gestel de Total Energies, Theon Sivan Marke y Campen Aerts y Vermeers, del Lotto Destiny, que vendrá sin Achno de Lee. Eso sí, si al final se decide entre un grupo más amplio, otras buenas opciones son Peter Sagan, Jordi Meus, Jasper Philipsen, Axel Zingle, Mike Theunissen, Amaury Capiot de la Arkea o Edward Theuns. Al día siguiente tendremos la Curne Bruselas Curne que constará de seis sectores empedrados, dos de ellos minis y de 13 muros. El recorrido será casi idéntico al del año anterior, por lo que no tendremos el Lou de Coirremont, pero sí el tríptico a mitad de recorrido formado por Jameau de Papin, Le Bourliquet y Mont Saint Laurent. Aunque hay numerosas dificultades, la última serie está colocada a 50 de meta, por lo que todo indica que se producirá un reagrupamiento antes del final y los hombres más rápidos se jugarán la victoria. Entre los participantes que conocemos a día de hoy, con la esencia del IF Education Easy Post, destacan numerosos sprinters como Agno de Mar, Agno Lee el ganador del año pasado, Fayo Jacobsen, Jasper Philipsen, Jordi Meus y Alexandre Christophe. Otros hombres rápidos que podrían hacerlo bien son a Maui Capiot y Mozzato del Arkea, Mike Teunisen y Arne Marit por el Intermarché, Peter Sagan o Jonathan Milan con Pascualon. Pero también tendremos a clasicómanos tradicionales como los del Jumbo, que buscará hacer una carrera lo más difícil posible junto a Linneos y Sheffield, Steve Arr, Greg van Avermaet, Stuyven, las otras opciones del Quickstep como Asgren y Lampaert, quizás Mateo Jorgensen, Seth van Marke o Dries van Gestel. Y la tercera clásica belga es la de nivel punto 1, Les Amiens, que se disputará el último día del mes, el 28. Aún no se ha desvelado el recorrido, aunque entiendo yo que será muy similar o incluso idéntico al de las últimas ediciones, caracterizado por un circuito final con casi nada de llano y varias secciones de pavés al que los ciclistas darán un par de vueltas. En cuanto a la participación, no conocemos muchos nombres, aunque entre Soren Krah Andersen, Agno Jakobsen, Agnodely y Campenaerts con un fuerte loto, las numerosas opciones del Arkea con Biermans, Hofstetter y compañía, Alvorsen por el Juno X y dos veteranos como Van Marke y Olina Essen, ya tenemos buena pelea garantizada. Seguimos con la única vuelta por etapas World Tour de febrero y una de las carreras más insusas de la temporada, que tendrá lugar los días 20 al 26. Para esta ocasión, además de los simples recorridos completamente llanos que resultarán en un sprint masivo en cuatro ocasiones y los dos tradicionales finales en alto de Jebel Jaiz y Jebel Hafit, la organización ha sustituido la crona individual por una por equipos en el segundo día de competición. Serán 17 kilómetros y medio en los que los equipos más fuertes otorgarán una ventaja importante a sus hombres de cara a la montaña. El día anterior tendremos un sprint y la tercera jornada el primer final en alto, en los 19 kilómetros al 5,6% que ofrece Jebel Jais, siendo los iniciales menos exigentes que algunos tramos del final. Los tres días siguientes serán para los sprinters, y en la séptima etapa tendremos la subida final y definitiva al Jebel Hafid y sus casi 10 kilómetros al 7,4%, incluyendo dos tramos superiores al 10%. 16 equipos World Tour serán de la partida al rechazar su participación en la Arkea y Cofidis, con Loto, Israel, Tudor y Bardiani como pro-teams invitados. Entre los favoritos para la victoria final, hemos de destacar dos nombres por encima del resto. El ganador de la edición 2020, Adam Yates, que será el líder de un UVI en el que no estará Pogachar, pero sí Brandon McNulty o Mark Soler, de momento, y arrancó Benepoel, que vendrá con Berbaecker y Serri. Otros nombres candidatos al podio y a los puestos de honor son Peyo Bilbao, Buchmann del Bora, Einer Rubio y Ku Sigloak por el Jumbo. Entre los muy outsiders tenemos a Lechnesund, Van Hucke y Brenner por el DSM, a Geoffrey Bouchard del AG2R. Antonio Tiberi del Trek y David de la Cruz. Eddie Dunbar no será de la partida tras fracturarse la mano. Mientras que para los sprints tendremos a muchos de los mejores, con Sam Bennett junto a Van Poppel, Dylan Groenewegen, Tim Leer, Kelly B. Mark Cavendish con Kess Ball, Juan Sebastián Molano y a la estrella de San Juan, Sam Welsford. Vamos ahora con carreras españolas, y es que tras la vuelta a la comunidad valenciana tenemos numerosas competiciones nacionales. La primera es la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, de categoría Punto Pro, que celebrará su 69 edición entre el 15 y 19 de febrero. El recorrido será bastante interesante y empezará con una jornada muy dura con tres extensiones de primera categoría, incluyendo el temible Despierna de Caballos, que se corona a 8 de meta. La segunda etapa es menos exigente, con el tradicional final hacia arriba en la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, una llegada también muy exigente la tendremos al día siguiente en Alcalá de los Gazules, aunque la etapa no es muy difícil hasta los últimos 30 kilómetros. La cuarta etapa devuelve el protagonismo a la montaña, con varias cotas en la parte final y meta explosiva en Iznájar. Mientras que la quinta etapa podría ser la mejor opción para un sprint de un grupito, aunque la alineadita ascensión a mitad de etapa del temible de Puerto del Sol causará estragos en el pelotón. Entre los favoritos para la victoria final tenemos una incorporación de última hora, Tadej Pogachar, quien viene con compañeros de primerísimo nivel. También estará Enric Mas, acompañado por un fuerte Movistar, con Guerreiro, que podría ser otra opción, Gonzalo Serrano, Cortina y Gorka Aguirre. Mikel Landa llega con o Caruso y si Egan Bernal viniese, formaría un interesante tridente con Tao y Carlos Rodríguez, que mostraron un buen nivel en Valencia. Otros nombres para la general son Michael Woods y Dylan Teuns, del Israel Premier Tech, Filippo Zana, del Jake Colula o Lorenzo Fortunato. Para los finales explosivos tendremos que tener en cuenta también a Mohoric, Aular, Axel Logans, Andreas Kron o Lorenzo Rota. Y en el UAE quizás tengan alguna oportunidad o el Ensicobi, por ejemplo. Vendrán también varios hombres rápidos como Pascualón, Barta o Milan Menten del Loto, aunque no creo que puedan hacer mucho. La otra vuelta por etapas es O Gran Camino, que celebrará su segunda edición entre el 23 y 26 de febrero, con un recorrido para los amantes de la media montaña. La carrera saldrá de la muralla romana de Lugo y la segunda etapa tendrá un final en alto en el exigente mirador de Santa Trega y sus 3,4 km al 8%, previo ascenso a San Esteban de Negros y Cruz de Portela. La etapa reina será la tercera, con doble paso por el alto de Santa Mariña do Monte, de 6 km al 10%, antes del final en el alto do Castelo en Rubiá y la carrera finalizará con una crono individual de 17 kilómetros que llevará a los ciclistas a la plaza del lobardoiro en Santiago de Compostela. Casi no conocemos ningún nombre, y entre los favoritos debemos destacar por encima de todos a Jonas Vingegor, que comenzará este año en tierras gallegas y estará acompañado por Atila Walter, aunque Rubén Guerreiro será un rival difícil. También tendremos a Jonathan Lastra en la salida por el Cofidis, y quizás a Tejada Dombrowski velasco reciente ganador de etapa en Comunidad Valenciana, con el Astana, pero poco más puedo destacar. Si te está gustando el vídeo, ya sabes que un like, comentario y suscripción son el mejor apoyo que puedo recibir. Muchísimas gracias. El calendario español se completa con el tríptico de clásicas que se celebrarán los días 11, 12 y 13, siendo la primera la Vuelta a Murcia. Su recorrido será bastante semejante a los años anteriores, con el alto collado Bermejo en mitad de la etapa que provocará la selección, un muy posible reagrupamiento en el descenso y llano hasta el alto del C de Acero, en el que deberíamos ver los últimos ataques antes del sprint final que pica ligeramente hacia arriba. Habrá nueve equipos World Tour, 12 Pro Teams y el Electro Hiper Europa, con nombres tan destacados como el dúo de Kobe y Trentin por el UAE, primero y segundo en 2022, junto a Jay Vine, Velens y Hirschi, Luis por el Astana. Kokar, Guesca y Izaguirre encabezando al Cofidis, Rojillas, Lazcano y Horto Aguirre en el Movistar, Jordi Meus en el Bora, Maduay Penjoet por la FDG, Rote y Smith en el Intermarché, Chivakov y Tarnel en el Ineos, o Bargil, Barré y Champuzán con el Arkea. Entre los pro-teams, podemos destacar a Íñigo Losegui, Ardilao Ezquerra, Barceló y Aular con el Caja Rural, Los Azparren y Canal en el Euskaltel, el duo australiano de Schultz y Simon Clark en el Israel, Cron y Van Edveld con el loto su antiguo compañero Steph Kras por Total Energies la segunda clásica es la de Almería con un recorrido de 190 kilómetros claramente pensado para los sprinters por las únicas dificultades montañosas están en la primera mitad de la prueba entre los favoritos tenemos a Gnodely a los ganadores de las últimas ediciones Alexandre Kristoff y Giacomo Nizzolo a Vinian Girmay quizás Gaviria con Cortina por el Movistar a Molano y Trentin con el UVI el dúo de Cocard y Walshite por el Coffee Dish, y Jordi Meus. Entre los pro-teams también estarán Aular, Bartas Vabor y David González por el Caja Rural, Juan Lovato, Milan Menten o Janier Total Energies. Y la tercera es la clásica Jaén Paraíso Interior, que tras un estreno por todo lo alto el año pasado, presenta su segunda edición con varios cambios en el recorrido y la presencia de Tadej y Pogacar serán 180 kilómetros, 55 de ellos de este rato, divididos en 8 tramos, 6 de ellos nuevos. En vez de la cuádruple ascensión final del año pasado, se ha planteado un triple paso por meta en Baeza, y a pesar de que ese circuito final sea menos exigente, el resto de la ruta es mucho más dura. El UAE es el mejor equipo en la salida, y el único confirmado, pues estará encabezado por Tadipo Gachar, acompañado por Kobe, Velenso, Hirsi, que podrían hacerlo muy bien por sí solos. Otros nombres provisionales son los de Champouchain y Lubel por el Arkea, Lorenzo Rota, JJ Rojas, Jonathan Lastra por el Cofidis, Janny Moscón, un trío muy interesante del Loto compuesto por Kron, Van Etveld y Enghorn, y Barceló y Nicolau por el Caja Rural. Pasamos a las carreras francesas con el Tour de saint Martin et du que se disputará entre el 17 y 19 de febrero y será una edición menos montañosa que la del año pasado. La primera etapa está destinada a un sprint en pendiente la segunda tiene la Côte de Capri y sus casi 15 km a 4,3% que se corona a 40 de meta por lo que quizás no sea súper determinante y una tercera y última jornada en la que aparecen el Col des y el de Chateauneuf pero en la parte inicial, aunque al final no será tan fácil De los participantes a día de hoy hemos de destacar a Romain Bardet a Godou y Pinot por el Group G Venturini y Bonamor y paguet Pentre en el AG2R Champoussin y Fouquelin junto a Boigny por el Arkea también a Mathias y Almoset, segundo en v a Caicedo y al nuevo campeón colombiano Esteban Chávez, a Benjamin Tomán en el Cofidis, y entre los Pro Teams, al Brasil del Trío del Total Energies y a Van del por el Loto. Las otras dos carreras francesas son las Found Classics, que tendrán lugar los días 25 y 26. Ambas mantendrán el perfil ondulado que les caracteriza: la Agdez más montañosa y la Togon destinada más a los punchers posiblemente. Acudirán 13 equipos Voltura a ambas, con unas listas provisionales idénticas, como era de esperar. Entre los favoritos a la victoria tendremos a Alaphilippe, Philippe, Romain Bardet, MagNalty, Guillaume Martin, Higuita y en el Bora, o el trío de Godú Gregoire y Lenny Martínez por el grupo MFG. Otros nombres importantes son los de Esteban Chávez, Aurelien paré paintre Dorian Godón, Gasverdi Rodríguez con el Arkea, Kovegusens, Gusens, Rui Costa y Lorenzo Rota en el Intermarché, Tesfatción, Sjelmose y especialmente Quinn Simmons por el Trek, y alternativas en los equipos de los favoritos como Victor Lafay, Van Sevenant o Iddebrox. Entre los Pro Teams destacamos al Lotto, con Kronik van Etzbelt, al Israel de Michael Woods y Simon Clark, y a la Tour y Julien Simon por total energiz, y ya con esto tenemos bastante. Nos vamos ahora a Portugal, donde además de la vuelta al Algarve tenemos una nueva carrera, la Figueira Champions Classic, una clásica de nivel punto 1 que se cerrará el 12 de febrero. Tras un inicio sencillo, la segunda mitad de la prueba consistirá en tres vueltas a un circuito de unos 30 km en Figueira da Foz, y con una ascensión importante que debería eliminar a los menos escaladores. Eso no impedirá que Fallu Jacobsen sea de la partida según la startlist provisional, por el Quickstep junto a Asgren, Cabaña o Van Wilder. Habrá otros 5 equipos World Tour, Kort Eikin o Padun en el IF Education Easy Post, el local Rui Costa o Mikkels por el Intermaché, Quentin Hermans, Meuris y Svaragli en el APTN de Keuning, habrá Sturites, y Teuns encabezando al Trek, y jóvenes como Onley, Van Uden o Vermarke con el DSM. A los World Tour hemos de añadir 3 pro-teams, Euskaltel, Caja Rural y Q36.5, con Conca, Hagen o Granvila, además de la Legión de Continentales Portugueses. En cuanto a la Vuelta al Algarve, que celebrará su 49 edición entre el 15 y 19 de febrero, tendrá un recorrido bastante tradicional. La primera etapa quizás sea demasiado difícil para los sprinters puros, mientras que la segunda será una jornada exigente que finalizará en Foya y sus 7 km al 6%. El tercer día será la gran oportunidad para los hombres más rápidos, y en la cuarta, los escaladores tendrán que hacer uso del doble ascenso a Malao y sus 2,5 kilómetros y medio al 9% para distanciar a los contrarrelojistas antes de la cronó de 24 km en Lagoa que hiciera la edición de este año. Entre los favoritos para la general destaca Linneos, con un Pitcock que debuta este año, Grind Thomas, Arensman, Dani Martínez, Kiato, Gana y Castroviejo. ¡Vaya equipazo! Sergi Guita y Hindley encabezan a Albora, Almeida y Vain al UVI y otros nombres son Warren Barguil, Tobias Allen Johansen por el Juno X, Padun, Van Wilder, costa y en el Intermarché, o Tobias Foss en Adnaeltes Faction. Veremos qué pueden hacer Madwai y Kung por la FDG. Para los sprints tendremos a Jacobsen, Jordi Meus, Alexandre Christoph, Hofstetter en el Arkea, y a Teunissen y Mikkels, o a Trentin, Théuns o Barnuden del DSM, y la posible presencia de Ajno de Mar tras la cancelación del Tour de Antalya. Nos vamos ahora a Oman, donde también tenemos una vuelta por etapas y una nueva clásica, la Muscat Classic, de categoría 1.1 también. Se disputará un día antes del Tour de Oman, el 10 de febrero, y tendrá un recorrido bastante interesante, con varios muros al 8-9% en la segunda mitad, así que los corredores explosivos estarán contentos. Habrá 9 equipos World Tour y 6 Pro Teams, y entre los nombres confirmados, tenemos a Lutsenko a al Astana, con el que debuta Cavendish, a Buchmann, Brux y a Leoti del Bora, a Monique, Van Gils y Sepúlveda por el Loto Destiny, el tiro del pavés del AG2R con Vendrame, a Iván Ramiro Sosa, Mateo Jorgensen, Verona y Canter por el Movistar, Zingle y Errada del Cofidis, a Merlier en su estreno con el Quickstep junto a tres escaladores, como a más nada, Hirti van Sevenant, y al Arkea con David Decker y Cristian Rodríguez. Otros nombres provisionales son los de Fórmulo, Ulisse y Wackerman por el UAE, o Lilian Calmejan, y aún faltan por confirmarse el resto. Tras la Muscat Classic, toca el Tour de Man, que como es costumbre, se decidirá en la Green Mountain y sus casi 6 kilómetros al 10,5%, y que este año se ascenderá en la última etapa, la quinta. Antes tendremos la mejor oportunidad para los sprints el primer día, pues la siguiente concluye en un muro final de 2,5 km al 7%, la tercera es sencilla hasta la ascensión final a Jabal Hat de 5 km al 7%, y la cuarta tiene varias ascensiones cortas pero duras en los últimos 15 km que seleccionarán el pelotón. Los mismos equipos de Muscat serán de la partida en el Tour. Para el general tendremos a Alexei Lutsenko, al primero y segundo del año pasado por el Quickstep, Jan Hirt y Fausto Masnada, acompañados por Mauri Van Sevenant, a Sosa, Jorgensen y Verona en el Movistar, a Buchmann y Utdebrooks por el Bora, a Davide de al mismo trío del Lotto, a Geoffrey Bouchard por el AG2R, a Luis Mengis quizás, también a Jesús Herrada y Rojas por el Cofidis y a Cristian Rodríguez. Veremos qué hace Roger Adriar también. No hay mucho terreno para sprinters, pero Cavendish, Timberlier, Ackerman y Canter serán de la partida, aunque Axel Zingle y Vendrame por sus condiciones posiblemente lo hagan mejor que todos estos. Entre los oportunistas puedo destacar el trío del pavés de la G2R, Akal Mejian, shelling o Viermans. Y terminamos nuestro repaso de carreras de febrero con el Tour de Ruanda, que se celebrará del 19 al 26 de febrero. Serán ocho etapas y los sprints no tendrán muchas oportunidades, pues incluso la primera o segunda tiene unos unos recorridos con muy poco llano. El resto de perfiles están repletos de ascensiones, algunas de más de 20 kilómetros como las etapas 5 y 6, que podría calificarse como la reina antes de las dos últimas entradas en Kigali, en las que podremos disfrutar de las increíbles imágenes que nos deja todos los años el muro de Kigali. 20 equipos serán de la partida, incluyendo 7 pro Teams como la Israel Premier Tech, Total Energies, Euskaltel o Q36.5, además de los equipos de desarrollo del Quickstep y el EF Education Easy Post. Conocemos muy pocos nombres y tan solo podemos destacar a Chris Froome, al sprinter Janier, a Mikel Vizcarra y al ganador del Trofeo Palma, Ethan Vernon, que bajará con el filial del Quickstep. No perdamos vista tampoco a Ryan Christensen del Bolton Equities en los muros empedrados de Kigali. Y terminamos nuestro repaso de carreras de febrero con los campeonatos nacionales, pues después de los colombianos llegan también los ecuatorianos entre el 11 y 12 de febrero, y en los que podremos ver en acción a Carapaz, Narváez, Cepeda, Caicedo y demás. Los campeonatos de Nueva Zelanda entre el 10 y 12, y los de Sudáfrica en esas mismas fechas. Pero también se celebran los continentales de África en Ghana, y por alguna razón la Africa Cycling Federation, (CAC) sabiendo que Cycling South Africa anunció los suyos ya el 17 de octubre, hizo coincidir en el tiempo ambas citas. Esto ha llevado a los secretos sudafricanos a priorizar los eventos nacionales, por lo que ninguno, salvo los paralímpicos, hará el viaje a Ghana. Y con esto hemos terminado este vídeo con las carreras restantes de febrero. Si os ha gustado, like, comentario y suscripción siempre os agradecen. Recordad que tenéis una encuesta en la pestaña de comunidad para decidir de qué dos nuevos Pro Teams hablaré primero. ¡Hasta la próxima!